de realización y tenemos bastantes participantes, tenemos voluntariado. Cuéntenos un poquito en qué consiste. Bueno, pues la feria, más allá de ser solamente una feria en la parte expositiva, ¿no? donde las empresas privadas del sector sociosanitario pues, eh, vienen y presentan productos de, para las personas con discapacidad y las personas dependientes, productos que ayuden a mejorar la calidad de vida, tenemos una parte importante ¿no? de la feria que son los talleres y actividades de sensibilización. Yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista de que te hace vivir algún tipo de discapacidad, te hace conocer más profundamente lo que es una discapacidad y, sobre todo, porque no nos olvidemos, más allá de la sensibilización que podamos tener, cualquiera de nosotros un día puede ser una persona con discapacidad. Y entonces nos vamos a acordar de muchas cosas que no cumplimos, que no respetamos ahora. Y a partir de ahí, las jornadas técnicas también están siendo un éxito, ¿no? Están las salas llenas distintas temáticas con profesionales y, y especialistas cualificados en todo lo que es turismo accesible, en todo lo que es, lo que es la aplicación de, de la accesibilidad a los medios de comunicación, en todo lo que es el deporte inclusivo, la arquitectura ¿no? también, en todas las infraestructuras que hay que mejorar para que sean accesibles, ejemplos de ciudades accesibles también que están en, esa, en ese camino y, y esto es de los contenidos ¿no? que, que vamos a, a tener, insisto, no va a ser una feria habitual, sino una feria donde vamos a poder vivir y participar de ello, no, te, no se van a aburrir la gente. No, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? muy bonita, que desde el primer momento, el de venir, pues el presidente del Cabildo presentó en su momento, en el año 2011, el Observatorio de la Accesibilidad, el proyecto Gran Gran Accesible, y hemos mantenido ya dos reuniones del Observatorio de la Accesibilidad. El propio presidente presentó la feria de las canales y el presidente del Cabildo, José Miguel de Laguna, ha estado inaugurando esta feria. Eso ha sido determinante. Su implicación para que con todos los colectivos y organizaciones que representan a las personas con discapacidad, estemos hoy aquí.